¡Hola! Te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy aprenderás, con este FI search a utilizar un multímetro en función de voltímetro o medidor de voltaje. ¡Buena suerte! Para aprender a medir voltajes con ayuda de un multímetro, tenemos nuestro circuito que consta de una fuente de voltaje compuesta por cuatro pilas de 1.5 voltios cada una, que al sumarlas nos da en total una fuente de voltaje de 6 voltios. También tenemos nuestra protoboard, una resistencia de 1 kilo -ohmio, dos cables que nos ayudan a conectar las fuentes de voltaje con la resistencia y adicionalmente nuestro multímetro. Además,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 Como ya sabemos que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, el multímetro debe estar conectado en paralelo al componente, es decir, que cada punta está conectada a un terminal diferente del componente para poder medir su voltaje. El voltaje de la resistencia debería ser igual al voltaje de la fuente, aunque por la resistencia interna de los cables o por una conexión que no esté del todo bien, o por poner las puntas inadecuadamente, esos voltajes pueden ser diferentes, como lo comprobaremos más adelante. Sabiendo esto, conectaremos el cable negro donde dice COM y el cable rojo donde está la V, que es el símbolo de voltios para medir el voltaje. Encendemos nuestro multímetro Tiramos la perilla hasta el valor máximo de voltaje que queremos medir, el cual en este caso es de 20 voltios. Podemos observar que aquí está la B que simboliza también la medición del voltaje. Ahora mediremos el voltaje de nuestra fuente, el cual teóricamente es de 6 voltios. Para esto conectamos la punta de nuestro multímetro, la roja, en el terminal positivo de la fuente, el cual es el cable rojo. Y la punta negra del multímetro en el terminal negativo de la fuente, el cual es el cable negro. Vemos que el voltaje de la fuente es de 7.13 voltios, aunque debería ser de 6 voltios como lo habíamos hablado anteriormente. Este cambio se debe a que el voltaje teórico de cada pila es de 1.5 voltios, aunque ahora comprobaremos que en la vía real no es así. Este voltaje puede variar. Tomamos las puntas de nuestro multímetro y la ponemos cada una en un terminal de una batería, de una pila, y vemos que el voltaje es de 1.78, aunque teóricamente dice que es de 1.5. Al sumar estos cuatro voltajes de 1.78, vemos que el voltaje total de nuestra fuente sería de 7.14 voltios, como lo comprobamos ahora. Conociendo ya el voltaje de la fuente, pasaremos a medir el voltaje sobre la resistencia. Para esto tomamos cada una de nuestras puntas del multímetro y la conectamos una a cada terminal de la resistencia. Vemos que el voltaje sobre la resistencia es de 7.12 voltios, el cual es ligeramente diferente al voltaje de la fuente. Ya sabemos que estos cambios se deben a la tolerancia de la resistencia, o al movimiento de las puntas o de pronto que hay una conexión que no esté muy bien hecha en la protoboard por último ¿qué crees que pase si conectamos la punta roja del multímetro al cable negro de la fuente y la punta negra del multímetro al cable rojo de la fuente vamos a averiguarlo conectamos la punta roja al terminal negativo y la punta negra al terminal positivo y vemos que tenemos el mismo voltaje de la fuente, aunque con el símbolo negativo. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.